Hello, Stanglish Generation. Les saluda Dai una vez más. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, si eres nueva, siéntete en confianza como en tu casa. Y antes de continuar, si le encuentras valor al contenido que comparto cada semana contigo, por favor, aprieta el subscribe button y aprieta también la campanita para que te mantengas enterado de todo, todo, todo lo que subo a este canal con la intención de que crezcamos juntos el vídeo de hoy es un vídeo muy personal va dedicado a mi papá y mi mamá especialmente a mi papá el pastor de la familia es eh, un, un recuento de sentimientos a lo largo de mi vida de cómo yo llegué a entender y a, a aceptar mi realidad como hija de un pastor eh, es un poco de la evolución y estoy segura que años, años, años de mis padres orando, papi y mami sigan orando que todavía hay trabajo que hacer y bueno, les dejo ahí eh, lo que tengo para decir hoy. Yo nací en una cuna de oro, no porque mis padres hayan sido ricos, ni tuvieran posesiones, ni otras cosas importantes, sino porque nací en un lugar, un hogar cristiano, cuya meta principal fue prepararme para el reino celestial. Pero no siempre comprendí realmente el privilegio tan grande que significó ser concebida en un evangelio tan significante y más aún de ser la hija de uno de sus portadores. En el 1980 llegué al hogar de Humberto y Francis, un joven pastor y su esposa emocionados con su primer bebé. Y como mi papá describe en mi primera foto, recién nacida, llegó Dailin. Mi niñez temprana fue muy hermosa, recuerdo con exactitud, acompañando a mi papá a las visitas misioneras y aburriéndome, aburriéndome por horas sin tener alguien con quien jugar. Eh, el culto familiar se hacía cada tarde, cada tarde sin falta, y yo tenía mi espacio en el cual yo estudiaba mi lección o cantaba, según yo, un especial. Y luego me iba y dejaba a los adultos estudiar sus cosas. Mi madre escribía poesías y luego las recitábamos. Y recuerdo claramente el día que mi papá me bautizó a mis ocho años parada en unos bloques en el bautisterio porque tuve que pararme en unos bloques de cemento porque no daba pie, no alcanzaba a, a tener la cabeza sobre el agua. Entonces tuve Tuve que pararme en los bloquecitos. Todo era bonito, eh, pero a medida que fui creciendo las cosas comenzaron a cambiar um. Con los años ya era más consciente de mis alrededores y me fui dando cuenta de muchas cosas. Ya no me sentía tan cómoda en la iglesia como antes. Empecé a sentir una presión enorme por los hermanos que esperaban que yo fuera una especie de niña perfecta por el simple hecho de ser la hija del pastor. Me molestaba no tener nombre, sino siempre ser la hija de. Mi padre, siempre encorbatado. Salía a realizar visitas y no siempre estaba en casa cuando yo quería compartir las cosas con él. En la iglesia era rara vez la que se sentaba a nuestro lado ya que estaba con su maletín de arriba a abajo siempre delegando y haciendo, realizando sus tareas típicas. Cuestionaba a Dios y pensaba por qué mi papá había escogido un trabajo que no paga tanto como para cuidar de gente que al fin y al cabo Hacen lo que les da la gana y les importa un comino si él mismo se pierde o no, porque siempre están apuntando del dedo a él y a su familia. Que si la hija del pastor se la pasa dibujando en la iglesia, que si la esposa del pastor no la acompaña a las actividades, etcétera, etcétera. Etcétera. Y así fue desarrollando un resentimiento muy fuerte hacia el ministerio y eso fue gracias en parte, gran parte, a la ignorancia de las personas a las cuales les falta el tacto para lidiar con la juventud. No comprendía por qué cada cierto tiempo teníamos que dejar una iglesia y comenzar en otra dejando atrás amigos, costumbres y cosas ya establecidas. Todo por seguir a mi papá y su trabajo solo para encontrar el mismo tipo de gente que esperaba que por ser la hija del pastor yo tuviera que estar más cerca del cielo que los otros niños, que las otras personas. En mis ocho años, en muy poco tiempo viajamos de Punta a Cabo en la isla de Cuba. Fue llamado después a trabajar a Miami como colportor en la Florida y luego fue de misionero. Fuimos de misioneros a República Dominicana eh, en un distrito de más de 12 iglesias. Mi papá tenía 12 iglesias en la República Dominicana, incluyendo la iglesia central de Santiago de los Caballeros. Al regresar al sur de la Florida una vez más... Eh, Años más tarde me sentía como que a Dios no le importaba mucho en realidad lo que me pasaba. Me parecía que él solo se interesaba en que mi papá trabajara para la iglesia, en la iglesia, y eso le bastaba a Dios. Muchas veces le reproché a mi papá al no negarse a ir a donde la misión lo enviaba, ya que tenía que dejar una vez más todo atrás para conquistar un nuevo reto. Pero los años no pasan en vano. Y finalmente, gracias a la madurez, que aún no concreto, hoy me doy cuenta de muchas cosas. En uno de esos traslados, mi padre llegó a una de esas iglesias en una etapa de transición y mucha controversia. El lío era serio. Recuerdo que había problemas y discordia y era un desafío bastante fuerte para todos. A papi lo mandaban casi siempre a lugares donde tenía, tenían que establecer orden. El tipo era bueno para eso. En esa época, quizás porque ya estaba más adulta, más grande, comencé a conversar más con mi padre. Algo que antes eh, no lo hacía. No lo hacía de la misma manera. Notaba que se levantaba en la madrugada a orar y veía su continuo esfuerzo por mantener la calma y llevar un equilibrio en cada uno de sus pasos. Estaba sentado en la congregación un sábado de mañana mientras él predicaba. Papá estaba recién llegado de completar su maestría en la Universidad Adventista de Andrews y verlo, verlo tan feliz me hacía sumamente orgullosa de él. Esa mañana el sermón fue diferente. Tenía algo que no tenía en los años anteriores. Me di cuenta que su lugar era ahí cumplir esa misión que era más grande que yo y que cualquier cosa. Comprendí que Dios quiso hacerme la hija de un pastor porque sabía que tenía cosas específicas que aprender para poder comprender cosas que solo pude experimentar años más tarde. Desde ese día me propuse aceptar más y abrir un poco más mi corazón. Pude ver que con el tiempo el papá que yo conocí desde muy chica un hombre criado en un sistema totalitario y ateo y de por sí con una personalidad rayando en lo militar, había sido completamente transformado. Siempre había sido un excelente pastor. Y con los años he visto como mi padre se ha convertido en el líder completo que Dios quería. Y he visto que Dios lo utilizó, lo utilizó completamente para hacerme creer más y para que fuera un perfecto ejemplo de cómo yo también podía ser transformada espiritualmente ahora comprendo que dios no se equivoque y que soy inmensamente privilegiada sé que el plan de dios era traer a mi padre al ministerio para convertirlo en un excelente administrador y predicador de su obra en lugares y momentos precisos y difíciles también sé que me trajo su vida porque era la única forma que mi corazón en particular podía ser tocado para rendirse a Dios y también cumplir su misión. Hoy me doy cuenta de todo y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en cada familia que hemos nacido. Hoy doy gracias a Dios porque mis ojos pueden ver más allá del horizonte y disipar un mundo mejor y un futuro lleno de esperanza. No dudes que donde quiera que estés y en la familia que has nacido, es por algo. A veces pensamos que no tenemos mucho en común con nuestros padres, con nuestras madres. Y creemos que, caramba, ¿por qué estoy en esta familia específica? ¿Por qué me tocó aquí? Créeme que existe un plan superior a lo que nosotros podemos imaginar. Confía en eso y sácale el jugo a todo lo que tienes a tu alrededor. Aprovecha, aprende, asume, acepta. Respeta, más que nada respeta que hay un plan. Y en honor a eso, usa todo a tu alrededor, lo bueno y lo malo, para aprender y ser mejor. Créeme que es así. Gracias por ver, gracias por su apoyo, gracias por suscribirse, por compartir, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Sinceramente, se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Los quiero y los vemos en la próxima.